Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil 19 versión beta, claro. Chicos, pues logré este descargar la versión beta de FIFA móvil 19. Eh, no he visto ningún video de ningún youtuber. Este únicamente he visto eh, una imagen por ahí de, en Twitter eh, de este youtuber que es este Wolve. Así que eh, pues vengo prácticamente en blanco. Eh, así quise hacerlo para pues mostrarles en el video y reaccionar al, al, al nuevo FIFA móvil en su versión beta. Así que vamos a darle aquí en tocar para jugar para ver de qué va esto. Okay, vamos a poner aquí mi nombre de inicio que va a ser. Perfecto, chicos. Pues ahí quedó ya. Vamos a darle continuar. Ok. Estoy haciendo todo por primera vez, chicos, ya que se lo quise traer así para que lo tengan en el canal. Nos vamos a brincar todo eso de las bienvenidas y todo eso porque pues a final de cuentas yo creo que lo vamos a ver en el nuevo fifa móvil uh, recuerden que se viene el fifa móvil nuevo el 7 de noviembre chicos así que vamos a darle aquí ok al parecer vamos a tener que iniciar un modo como de entrenamiento chicos así que vamos a jugarlo eh, recompensa garantizada un jugador de oro de el 70 más vamos a ver qué tal están los gráficos chicos este he visto, he visto no únicamente fotos wow chicos wow ok aquí ya está el primer juego de habilidad Aprende a tirar, desliza el dedo desde la pelota Hacia la portería, toca para continuar Muy bien, a ver, vamos a ver Uy, la volé Ok, demasiado fuerte chicos, demasiado fuerte Ok, eh, marcador al portero Ok, desliza hacia la zona libre de la red Para batir al portero Ok, al parecer, sí, ah vaya A ver, esto es un festejo chicos, vaya Wow, está genial el festejo chicos Está genial el festejo eh muy bien, muy bien. Ok, se viene el primer sobre. Está espectacular los gráficos. Es, es totalmente distinto al, al FIFA anterior. Y se va a venir mi primer jugador de, de GRL 70 o más. Que va a ser Gutiérrez, un chileno del equipo palestino. Muy bien, vamos a darle de continuar. Completa los otros ejercicios que hay a continuación para desbloquear a tu equipo. Bueno, para hacer tengo que realizar todos esos eventos para, eh, poder, para, para poder desbloquear a mi equipo, chicos. Wow chicos, a ver otro festejo. Wow chicos, wow. Está genial los festejos. Me están encantando los festejos. Es completamente distinto a los que teníamos. Eso es algo bueno. Es algo bueno la verdad que estén metiendo nuevos festejos. Ok, se viene mi segundo jugador de GR70 más. Así que vamos a ver a ver quién me toca. Está genial la animación. Como cuando se va a abrir el sobre está genial la, la, la animación. La verdad que se me parece espectacular. Se viene Coade, un francés del equipo Mets. Muy bien. Usa el joystick pintuar y muévete para avanzar Ok, aquí únicamente va a ser simplemente avanzar Wow, se viene otro festejo A ver, creo que es el mismo que el anterior Sí, es el mismo que el anterior Pero está genial chicos, está genial la verdad los, los festejos vamos a ver qué jugador me eh, logro o, obtener está espectacular esa animación en cuanto se va a abrir el sobre la verdad que está espectacular la verdad se viene eh, alex pérez un español del equipo de sporting y este sería eh, aparecer el último juego de habilidad eh, recompensas garantizadas un jugador no siete jugadores de plata de grl 60 o más un jugador de oro de grl 60 de GRL 70 o más y ya tenemos la opción para desbloquear a mi equipo Okay, a ver, vamos a ver qué eh, jugadores este, plata voy a conseguir, chicos. Vamos a abrir el sobre. Ok, se viene primero la, el desbloqueo de equipo. Muy bien. Se viene eh, Salvejich, de Montenegro. Bodín, de Gales. Eh, Careño, un chileno. Rodríguez, un argentino. Morosini, un italiano. Roballo, un colombiano. Smith, un inglés y se viene, viene como jugador de GRL 5 ¿no más Bentley. Otro inglés chicos, muy bien. Okay, vamos a darle a continuar. Bien, pues ahí está mi equipo chicos, eh, GRL 49. Vaya, queda un poco de nostalgia ver este eh, el GRL de mi equipo en 49. Pero pues bueno, este a final de cuentas cuando eh, iniciemos el nuevo FIFA Mobile 19, todos vamos a iniciar así con un GRL bajo. Es por eso que vale la pena ahorita en el evento de pretemporada y de eh, Viaje Estelar estar reclamando todas las recompensas de presente y futuro que podamos para que nos ayude a tener un buen inicio en el siguiente FIFA, chicos. Bien, eh, este, ahí con el, con el mayor GRL subo a un GRL 69, chicos. Eh, esta parte eh, del juego pues, es similar a la que actualmente tenemos. Tenemos nuestro 11 inicial, nuestros jugadores de reserva y nuestro refuerzo de habilidad. Okay, aquí tenemos un partido de 11 contra 11. Y como recompensa garantizada tenemos a un jugador élite. Así que vamos a ver qué tal me va. Wow, chicos, las animaciones del partido están espectacular, la verdad. Muy distinto a lo que tenemos actualmente. Yo sé que lo he dicho mucho, pero pues bueno. Vamos a ver entonces a ver aquí cómo me va, chicos. Muy bien, ahí recuperamos el balón. Uy, ya la perdió otra vez. Ok, ahí la llevamos, chicos, Ahí la llevamos. Vamos a ver si hacemos un... un... ¡Uy, chicos, vaya! Vaya, vaya regate, chicos, vaya regate, eh. Uy, la volé. Ah, no. No, no, no. Gol. Gol de Gutiérrez. Gol de Gutiérrez, chicos. Muy bien. <ríe> Está espectacular la celebración, chicos. Está espectacular. Vamos a ver las repeticiones. ok recuperamos el balón vamos a ver qué regate hace <risa> está genial chicos el regate está genial el regate uy no wow chicos bien bodín anota mi segundo gol ¿Qué celebración hace el espantapájaros perfecto chicos perfecto está genial está genial la celebración vamos a ver la repetición ahí de, de, de, de rebote la gana y simplemente la pica por arriba vaya regate que hizo eh ahorita se lo ponen en repetición para que vean el regate ese eso es lo que se debe de acostumbrar uno bien ahí lo hago deslizo wow chicos wow tengo que acostumbrarme este, al desliz del dedo es un poco diferente en el otro fifa este, simplemente con deslizar hacia la izquierda o derecha este el balón si sí va en diagonal ya sea este ras, raso o bien este al ángulo Y aquí como que Es un poquito diferente chicos Bien se la picó Vamos a ver si la puedo picar Portero sí Uy Pensé que le iba a salvar Pensé que le iba a salvar Pero no fue así Otro festejo más chicos sí definitivamente Los ojos los tienen blancos No sé por qué Espero que este Vayan a, a mejorar eso eh, Ya que salga la, la versión oficial Parece que le alcanzo a sacar chicos Pero Vamos a ver la represión, a ver si. Sí. No, no, no, no, no. Ya estaba adentro, ya estaba adentro ese gol. Bueno, ahí está, chicos. Este es el primer juego de esta versión beta. Eh, al parecer, ya el, el regate de, de, de Carrusel ya no es el, el primero. Ahora es un tipo de regate como eh, pisar el balón y luego, luego este eh, darle para enfrente. Ahora vamos por. Eh, ¿Qué era? Así, ah, un jugador élite, chicos. Un jugador élite. Vamos a ver qué es lo que me toca. Y se viene mi primer jugador élite kelson martins kelson martins un portugués muy bien dejar el 80 un, un medio eh, derecho dice aquí no te pierdas el nuevo modo cara a cara juega contra otro jugador en un partido en tiempo real 11 contra 11 chicos Ah, caray a ver esto sí me llama la atención esto sí quiero probarlo vamos a seguir teniendo este, lo que es este el ataque enfrentado chicos pero al parecer este va a ser otro otro nuevo modo de juego en el fifa eh, 19 Así que vamos a probarlo y pues vamos a ver a ver qué tal, qué tal me va, chicos. ¿Cómo hizo el, el cómo este que hizo el, el regate ese? Bien, bien, bien, bien. Arriba, arriba, ok. al centro. Arriba. Vete por la banda, vete por la banda. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. frenate Bien, perfecto. Abajo, abajo. Ok. Solo, solo. Ah chicos, eso es penal, ¿no? Eso es penal. No puede ser que no hayan marcado penal ahí, chicos. Allá okay, abajo, no la está pasando, chicos. No lo está pasando cuando presiona el botón. Uy, chicos, no puede ser en el palo, chicos, en el palo, en el poste. Muy bien chicos, bien chicos, muy bien planificada esa jugada chicos, muy bien. Así lo quise hacer. Ahí está el festejo del espantapájaros, muy bien. Quise irme por la banda y tirar un centro para que cabeceara y pues salió chicos, salió a la perfección, a la perfección, perdón. Mi primera victoria este en esta versión B Creo que creo que no lo hice nada mal para tener un equipo de Gerald 69. Y así es chicos voy a, voy a recibir un sobre por esta victoria. No recuerdo la verdad cuál era la recompensa así que simplemente vamos a abrirla. Vamos a ver qué es lo que se viene. Bien, se viene otro jugador este élite, un medio izquierdo, eh, Felipe Anderson, un brasileño. Tenemos otro juego de habilidad que tenemos otra recompensa garantizada de un jugador de GRL80 o más. Así que vamos a realizar este chicos no sé qué tal les, les estén pareciendo los gráficos chicos la verdad a mí se me hacen bastante geniales creo que superan este por mucho a, a los gráficos del eh, que actualmente tenemos en el fifa móvil 18 voy a realizar nada más este este este este juego de habilidad chicos para irnos este rápidamente a lo que es este el sobre era un era un jugador también élite verdad chicos Sí, era un jugador élite garantizado sí, ya, ya, ya recordé y vamos a ver quién se viene gómez un argentino muy bien un segundo delantero con GRL 82 El mayor GRL que, que he obtenido hasta ahorita no, no les he mostrado este los detalles de los jugadores ¿eh, chicos Así que eh, vamos a hacer eso antes de, de, de despedir el video Ok, prácticamente es similar Cambia un poco la, la apariencia Eso sí, al parecer tenemos acá lo que es este Ahora ya una, una clasificación Tanto en pie bueno como eh, en nivel de pie malo Algo parecido a lo que a lo que tiene el juego en consola acá seguimos teniendo los mismos atributos muy bien oh esto es nuevo a ver esto es nuevo tenemos este alguna información del, del, del, del jugador tenemos su altura su nivel de ataque eh, su eh, regate eh, rasgo especial tiro de calidad ok rasgo especial eh, estilo aquí no da clic no celebración de listar con el pecho muy bien tenemos su peso, eh, su nivel de defensa, rasgo especial, eh, tirador de faltas lejanas, eh, rasgo especial, eh, regatador veloz, ok, muy bien. No sé, no sé qué es esto que hace aquí en, el, en lo que hay en la, en la biografía del jugador, chicos, este, tiene un, unos números ahí por, por equipo, por nacionalidad, por liga, jugador elite básico, el refuerzo de habilidad, okay, aquí no cambia, al tener jugador, pues no, todavía no podemos entrenarlo. Bueno, eso es, eso es algo distinto a lo, a lo que tenemos actualmente. Vamos a ver aquí a Kelson Martins. Okay, vamos a ver en detalles: Y bueno derecha, nivel de pie malo, eh, tres rayas, tres atributos, celebración, muelle con las manos. Bueno, al parecer, aquí vamos, vamos a poder ver más información un poco más detallada de cada jugador, chicos. Y pues vamos a, vamos a jugarlo, chicos. Vamos a jugarlo pues, para que ustedes lo vean. Este sí va a ser un partido en línea, al parecer, chicos. Y acá tenemos la alineación del el otro jugador Amezcua, Amezcua 31 okay. Va a ser mi, mi primer partido este, de, En esta versión beta Contra otro jugador en línea La volví a perder, perdón ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¿Por qué salió el mi portero chicos? ¿Por qué salió mi portero? No lo puedo creer ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¿Por qué salió el mi portero chicos? ¿Por qué salió mi portero? No lo puedo creer ¿Qué está haciendo? Híjoles, regalé un tiro de esquina. No puede ser que haya regalado un tiro de esquina, chicos. Bueno, es una, es una opción para ver el tiro de esquina. Uy, no puede ser, chicos. No pueden. ser. Me marca el segundo gol, el segundo gol. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Creo que va a ser mi primera derrota. Ni modo. Voy a tratar de mejorar un poco. Espero que logre empatar, chicos. Uy, la perdí muy fácil, chicos. La estoy perdiendo demasiado fácil. La estoy perdiendo. Uy, no, chicos. Uy, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, puede ser, no puede ser, no puede ser, chicos, no puede ser. La estoy perdiendo demasiado fácil. Voy a cambiar a ofensiva, chicos, perdón, a defensiva porque pues ya van 3-0 y ni siquiera va la primer mitad. Así que vamos a ver este qué tanto ayuda esto en la en la mejora del juego, así que vamos a meter defensiva, chicos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chicos, no puede ser, no puede ser, mi el cuarto gol en contra. Híjoles, y más el festejo de lagartijas, no puede ser. Uf, chicos, uf. Sería el colmo que me anotara ese gol, la verdad. Wow, chicos, no puede ser. No lo creo, chicos, no lo creo que vaya a sufrir tan derrota tan humillante, la verdad. Uy chicos, uy, bien Bien, el gol de la honra por lo menos ¿O no fue gol? No me Y no puede ser, no puede ser Estaba en posición de fuera de lugar No puede ser la verdad chicos Ni el gol de honra me voy a poder traer Wow, wow, wow, wow la verdad No lo creo, no lo creo Bueno, mi primer derrota Humillante para todavía este Que sea peor, 5-0 Ni hablar